Buenas buenas, ¿qué tal? Hoy quería compartir con ustedes el diseño de una mesa que le llaman del tipo industrial que mezcla madera y metal, la tengo que diseñar, me la encargaron, vamos a empezar dibujando los caños, vamos a utilizar caños de 40 por 30 simplemente es la forma que yo lo encaro para hacer mi proyecto por ahí a alguno le sirve la forma de trabajar y bueno la copia y simplemente es una idea no es la forma indicada ni la mejor ni mucho menos vamos a ver vamos a hacer una equidistancia acá de 1,6 milímetros el caño de 40 por 30 vamos a destruirlo y vamos a darle un largo de una altura de 415 quince Bueno, ahí tengo uno de los caños. Vamos a crear un componente. Vamos a ponerle lateral. Vamos a copiarlo. Vamos a copiar cuatro veces. Y por ahora vamos a tener los caños acá, preparados. Vamos a hacer una mesa de una altura de 4'15", a ver, vamos a, vamos a hacer una cosa, vamos a ocultarlos así no nos perdemos, ahí está, ahí tenemos un caño, bueno, vamos a hacer la parte de arriba la parte de arriba de la tabla vamos a tener dos tablas que las tablas van a tener un metro por 60 vamos a hacer 1000 por 600 y le vamos a dar un espesor de 35 milímetros vamos a poner Crear un componente Etapa Superior Vamos a girarla Y vamos a crear Otro componente Y vamos a Convertir en único Porque es distinto a este Vamos a correrlo a un costado, bueno, vamos a mover la tapa, esto es lo que tenemos que girar, entonces vamos a levantar la tapa, la desplazamos, para ir teniendo una idea de lo que vamos a ir haciendo, bueno, esto lo vamos a desplazar, unos 5 milímetros para cada lado, en este eje 5 milímetros y en este eje 5 milímetros perfecto bueno ya tenemos la tapa y vamos a vamos a poner otro caño que lo vamos a girar también Vamos a desplazarlo. Vamos a desplazarlo desde acá en este eje 5 milímetros y en este eje 5 milímetros. Ahora podemos usar este mismo caño. Y tenemos que convertir en componente único lo giramos vamos a acostarlo lo que estamos haciendo es evitarnos de hacer varios diseños de caño bueno esto acá no quedó justo vamos a traerlo ahí está lo vamos a levantar en este eje para que no quede pegado en el piso, unos 5 milímetros, vamos a editar componente y lo llevamos hasta el otro caña. el caño de abajo lo copiamos y lo pegamos ahí muy bien ahí tenemos los dos Vamos a crear un grupo y a este grupo lo vamos a copiar y va a ser la pata del otro lado. sentido 5 milímetros y en este eje 5 milímetros, ahí tenemos las patas, esto va a ir unido por otro caño que todavía no lo dibujé, ah, yo había dibujado las, a ver, esta, y esta había dibujado de malla, bien, vamos a dibujar otro caño de 20-20 para hacer el soporte 20-20, aquí distancia, habíamos dicho con 1,6 que es el espesor de nuestro caño, vamos a estirarlo esto, a, no le importa la medida que le vamos a dar, vamos a girarlo, tenemos que convertirlo en un componente primero. Vamos a ponerle 20-20, ahora sí, 90 grados, vamos a, no, vamos a darlo desde ahí, no desde el medio, porque este caño va a ir, va a ir centrado. Vamos a tirar una línea de referencia desde acá, ahí, y vamos a desplazar este hasta el punto medio, vamos a dibujar dónde vas, dónde vas. Vamos a destruir esto acá, ahí, ahí, copiamos el punto central y lo pegamos acá, copiamos otro que va a ir acá. Vamos a dibujar una línea. Ahí está. Venimos acá. Copiamos. Y vamos a poner el otro travesaño. Bien. Ahí tenemos. Vamos a poner nuevamente la tapa vamos a correr esta otra tapa vamos a desplazarla desde acá pero acá vamos a tener que hacer vamos a tener que hacer los cortes de acá para acá vamos a poner 40 y de acá para acá 30 de acá para acá 30 y de acá para acá 40 no, me faltó esta 30 esto simplemente es como lo haría yo como lo estoy haciendo yo no es ni la mejor ni la peor forma simplemente es la que se me está ocurriendo en este momento a ver Vamos a dibujar, no, vamos a dibujar acá un rectángulo, 30 por 40, lo destruimos hasta abajo, lo destruimos hasta abajo y así con las otras puntas. perfecto vamos a borrar las líneas de referencia y vamos a desplazar desde uno de estos puntos acá si le quieren dar un poquito más de detalle habría que redondearle las puntas a los caños porque no son perfectamente derechos a ver entonces esto acá, a ver si puedo agarrar, Ay, como me complique la vida, ¿eh? Bueno, vamos a desplazar desde acá para arriba, a ver si la puedo acomodar. Ahí está. Bien. No, no quedó. <ríe> bueno, vamos a... A ver en qué medida me equivoqué. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a desplazar esto... 5 milímetros y de acá 5 milímetros bien como me complique con esto me parece bueno vamos a construir esta pieza hasta este lateral, esta pieza hasta este lateral y ahí nos queda parejo. Ahí ahí Ahora sí. El mismo SketchUp me va dando las aristas ahí me la marca y de esa manera es mucho más fácil encontrar el borde ahí está ¿todavía no te suscribiste? activa la campanita y compartí bien, perfecto bueno, vamos a darle un poquito de textura a esta mesita ratona vamos acá a materiales vamos a ponerle esto lo vamos a ver. Allá. Bueno, que la, inc la inclinación de la beta va para el otro lado. Pero no nos vamos a poner a hacer todo eso. Porque si no vamos a estar dos años. Bueno, acá materiales. Materiales vamos a poner... Colores, vamos a pintar los caños de negro, a ver, este es el color negro. Ahí estamos, puede ser un negro brillante. estamos Bien, vamos a centrarlo para hacer una foto final, vamos a sacarle, para hacer una buena presentación vamos a sacarle los ejes, vamos a ponerle una sombrita y para hacer una buena presentación cuando tengamos que presentarlo presentarle a un cliente el modelo terminado lo podemos hacer de esta manera recuerden que el SketchUp es un programa que si bien la versión profesional es paga hay que comprar la licencia tiene una versión online que es gratuita no tiene todos los elementos pero se puede utilizar sin ningún problema a ver acá. Ver. Vamos a añadir escena. Vamos a hacer un pequeño videito para que se vea de todos lados. Se le podría poner un piso también para que quede más, más lindo. Que no quede colgado del aire. Vamos a hacerle un piso. Vamos a ponerle de nuevo los ejes vamos a ponerle un piso vamos a sacarle nuevamente los ejes y al piso le vamos a dar alguna textura a ver, baldosas vamos a poner unas baldosas a ver como queda se note un poquito más no, muy oscuro ahí vamos a dejarle esas baldosas para que se vea la mesa si quieren ponerle paredes y todo eso se puede hacer también este programita es muy muy dúctil va ah, programita, es un programa, un señor programa, no es un programita vamos a seleccionar y movemos un poquito más al medio, ahí esto ya es una cuestión de, de gustos bueno, vamos a la mesa vamos a poner ahí A añadir una escena y si quieren hacer una especie de no, una especie no una animación ahí vamos a la posición vamos a darle otra posición y actualizamos entonces ahí en forma automática va desde la escena 1, la escena 2 y lo que podemos hacer también es exportar animación vamos a poner acá ahí generamos el vídeo desde un punto hasta otro Vamos a acelerar un poquito el proceso. Ahí terminó. Bien. Escena 1. Escena 2. Ahí lo podemos ver desde todos lados. Y ahí tenemos el modelo terminado. Bueno, espero que les haya gustado este videíto y la idea es que se puedan animar a hacer el diseño antes de hacerlo en el taller porque a veces si uno no hace bien los, los cálculos o si no tiene bien claro cómo son los cortes es preferible primero hacer una planificación del trabajo y una vez que tenemos el diseño y sabemos cómo va a quedar Va a ser mucho más fácil hacer el, el armado, los cortes, tenemos todas las medidas. Una cosita que me olvidaba, que en este caso podemos, hacer, podemos generar un informe. Este programa nos permite hacer un informe de todos los elementos que tenemos y nos hace un dimensionamiento de cada uno de los materiales. Por ejemplo, abrimos esta planilla y vamos a agregar acá las tres dimensiones x y z eh, la cantidad y de esa manera nos va a generar una tablita si yo acá le pongo el nombre nombre de la entidad también me va a poner acá tapa superior tapa superior 1 que fue la, la de abajo en realidad tengo un grupo con las medidas de a cuánto tenemos que cortar cada uno de los caños acá tenemos por ejemplo el caño 40, 30, 415 40, 30, 415 bueno acá me hace toda la lista de materiales si yo imprimo esto a la hora de cortar los materiales ya tengo todo organizadito para poder ir a trabajar al taller. Bueno, ahora sí, espero que les haya servido como idea y es simplemente orientativo para que puedan fabricar sus proyectos. Ahora sí, a trabajar al taller. Como siempre ya saben, si les gustó denme un like, suscríbanse al canal si no se suscribieron y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones nos vemos en el próximo